¿Qué tal amigos de Radio Switch? Bienvenidos a una transmisión especial en este Jueves de Cultura y Arte, pero en esta ocasión con una transmisión muy, muy especial. Realmente nos da muchísimo gusto eh, poder formar parte, poder fortalecer y promover un trabajo muy, muy intenso que realiza la Cruz Roja Mexicana en Puerto Vallarta de una u otra forma. Hemos buscado el integrarnos en este comité de damas voluntarias y el día de hoy, como ya sabemos, desde hace un un año tomando la presidencia la señora Gloria Carrillo el día de hoy después de un año muy conflictivo con una pandemia este grupo de mujeres han estado trabajando en conjunto por supuesto con todos los voluntarios de la Cruz Roja Mexicana en todo este año y el día de hoy arranca la colecta anual de la Cruz Roja Mexicana me da muchísimo gusto poder compartir la transmisión especial de este importante evento vamos a conectarnos directamente con este evento que se está dando aquí en la presidencia de Puerto Vallarta, en donde además pues nos damos muchísimo gusto también formar parte de unas instalaciones tan icónicas de nuestro hermoso destino de Puerto Vallarta, Jalisco. Gemma Susena Pérez Álvarez, Rodolfo Maldonado Albarrán, María Esther Villaseñor Loesa, Juan Solís García, María Laurel Carrillo Ventura, Sofía Mendoza Amezcua, Carmina Palacios Ibarra, Jessica Carolina Ortiz Sánchez y Saúl López Orozco. Bienvenidos, regidores, muchas gracias. Un aplauso para ustedes. Queremos agradecer también contamos con la presencia de invitados especiales. Nos acompaña el Teniente Coronel de Infantería Diplomado de Estado Mayor, Kendor Sherla Jiménez, comandante de la 18 Compañía de Infantería No Encuadrada, en representación del General de Brigada Diplomado de Estado Mayor, Cornelio Casio Hernández, comandante de la 41 Zona Militar. Bienvenido, muchas gracias. Se encuentra con nosotros el Capitán de Fragata, Servicio de Sanidad Naval, médico, cirujano, urólogo. Llano Ramírez, quien es director del Hospital Naval de Puerto Vallarta, y nos acompaña esta mañana en representación del vicealmirante José Manuel Comares Contreras, comandante de la octava zona naval de Puerto Vallarta. Bienvenido, muchas gracias. Nos acompaña también Laura Joachín, quien es secretaria del Consejo Local de la Cruz Roja de Puerto Vallarta. Bienvenida, muchas gracias. Agradecemos también a Kenia Salomé Rodríguez Peña, quien es subdirectora del Colegiado de Emergencias, Protección Civil y Bomberos, José de Puerto Vallarta. Bienvenida, gracias. Nos distingue también con su presencia, Adrián Eliseo Badilla García, quien es subdirector de Protección Civil y Bomberos de Puerto Vallarta. Bienvenido, comandante. Y también se encuentra con nosotros Diego de la Mora, quien es presidente del Club Rotario de Azul, bienvenido, muchas gracias por estar con nosotros por supuesto agradecer y reconocer a todo el personal y voluntarios de la Cruz Roja que nos acompañan y que harán posible esta colecta, fuerte el aplauso para todos ellos muchas gracias Me indican que estamos listos para llevar a cabo un pequeño simulacro que tienen preparado. Adelante. Los servicios de emergencia y por todo ya. Se trata de un joven el cual sufre una caída. Como protocolo inicial, tenemos que iniciar con la activación del servicio de emergencia del 911, en el cual es muy importante recalcar que nos van a pedir datos generales. Inicial, cuál fue el tipo de emergencia, que en este caso fue un menor que se cayó en las instalaciones de presidencia. Posterior, eh, damos el domicilio. Formamos el tipo de paciente que tenemos y tenemos un tiempo aproximado de respuesta en general de 5 minutos como máximo por la cercanía que tenemos a las instalaciones de que Como protocolo, las medidas de seguridad del personal llevan consigo es guantes, cubrebocas, gobles y en ocasiones calentas. amigos, esto es un simulacro, lo que estamos viendo es un simulacro de cómo trabaja la Cruz Roja Mexicana, los protocolos que siguen para atender en algún caso de urgencia o emergencia. En estos, las preguntas básicas son si en los últimos 15 días han presentado tos, fiebre, dificultad para respirar o algún problema en vida de Una vez que nos aseguramos que el paciente no ha presentado ninguno de estos síntomas, colocamos en ese caso, el paciente presenta una lesión en la extremidad inferior, por lo que procedemos a corroborar una médico. Para posterior, se ha abordado hasta la rocamilla y a las infundaciones del rojo. Una vez que tenemos eh, generalmente los datos del paciente y la condición del mismo, se hace un llamado al centro de comunicaciones de nuestra delegación para hacer la regulación del paciente y que el médico que esté enterado de su. Para quienes están conectando, amigos, estamos en un simulacro de la Cruz Roja Mexicana, de cómo es la atención, protocolos de atención. Y recordarles que esto es la colecta anual, está arrancando ya la colecta anual de la Cruz Roja Mexicana en Puerto Vallarta, en donde, por supuesto, los recursos son muy valiosos y son muy importantes. Hace falta, por supuesto, más personal humano y, por supuesto, también material médico para poder atender tantas emergencias. Desde hace más de 100 años, la Cruz Roja Mexicana brindando apoyo y servicio a la comunidad a nivel nacional. Y bueno, siempre con historias, por supuesto, en, en las que hay mucho corazón por parte de los jóvenes que participan. Como pueden observar, son, muchos de ellos son jóvenes y, y bueno, eso es algo muy valioso que tenemos que eh, resaltar y respaldar dentro de lo que es este organismo tan importante para nuestro país, la Cruz Roja Mexicana. 9. Ayúdenos a tener una batalla en Gracias. Y a continuación, los invito a que escuchemos unas palabras por parte de la presidenta del Consejo de la Cruz Roja Mexicana, la licenciada Gloria Carrillo Gómez. Inicio de la pandemia. Llevamos continuamos y seguimos trabajando de tiempo. Por ello, es muy importante primero que conocieran lo que se hace día con día. De este tipo de acciones, Club Roca lleva un promedio de 150 servicios al mes. De los cuales únicamente el 3% es pagado. Lo demás son servicios que estamos dando a la comunidad. La vida de Cruz Roja es difícil. Así como ha sido para todos difícil este año de pandemia, que ya tenemos más, medallas, pensamos, más de un año, que estamos, si no más, recuerdo, el 28 de febrero de 2020. Adelante. y espero que el resultado del inicio de esta colecta sea favorable para todos, nos ayudará a seguir teniendo instalaciones dignas, personal calificado, voluntariado, que es el espíritu la esencia de equipo. Nosotros somos un equipo actualmente de 70 personas las que estamos trabajando y de ellos 29 tienen una generación. Todos los demás lo hacen de corazón. ¿Por qué? Porque quieren dar el servicio a la comunidad, porque quieren servir al semejante, porque quieren dar una muestra. aún así se han acercado a nosotros personas con buena voluntad Thank you. Ayúdenos a tener una batalla justa. Su donativo es muy importante para todos nosotros, porque el amor, el profesionalismo y las instalaciones están para el servicio de la comunidad. Ayúdenos a salir adelante. Gracias. Agradecemos a las nos de la Presidenta del Consejo de la Justicia la señora Gloria Carrillo y me da muchísimo gusto que ha destacado precisamente el reto del trabajo de du durante todo un año se ha tenido que realizar con una pandemia presente y que sin embargo pues ha salido avante así inicia de esta manera esta colecta esta colecta anual de la Cruz Roja Mexicana Puerto Vallarta por supuesto presente Recordando, amigos, que además Este es un organismo que data desde hace más de 100 años De su creación a nivel nacional Surgió precisamente con un sismo en el estado de Michoacán Y bueno, datos muy interesantes e historias muy importantes De la Cruz Roja Mexicana Muchísimas gracias, muy buenos días a todos Quiero externar, que me siento muy feliz de estar el día de hoy apoyando esta noble causa que impulsa la Cruz Roja. Claro que nos ayudaremos, claro que estaremos ayudándonos para que este año este, eh, se tengan mejores fondos y podamos trabajar de una mejor manera en beneficio de la ciudadanía y de los ciudadanos. Claro que sí, quiero agradecer a la licenciada Gloria Angélica Carrillo Gómez, presidenta del Consejo de la Cruz Roja Mexicana, a la licenciada Celina Lomení Ramírez, directora del DIF Municipal, gracias por acompañarnos el día de hoy, y a Ana Berta Espíritu Ramírez, coordinadora local de capacitación del fondos, muchísimas gracias por su labor, es muy importante para todos. También quiero agradecer la labor del voluntariado y de quienes trabajan en la Cruz Roja. Muchísimas gracias a estos jóvenes, hombres y mujeres que son y serán el futuro de Puerto Vallarta. Ustedes hoy nos ponen el ejemplo. Quiero también eh, felicitar también la presencia, agradecer la presencia de mis compañeros regidores. Estamos casi la totalidad de los ediles. Muchísimas gracias por acompañarme el día de hoy a este evento. A las autoridades militares en representación de las, de las, de los, del vicealmirante y de nuestro amigo, compañero, el señor... Déjame ver si me pasa el nombre, no lo traigo. De la zona, zona militar. Bueno, quiero iniciar primero que todo reconociendo el trabajo de todo el equipo de la Cruz Roja, sobre todo a médicos, enfermeras, paramédicos, camilleros, voluntarias y voluntarios, porque salvar la vida de una persona es lo más importante para ustedes, aún así poniendo en riesgo su propia vida. Sin embargo, su labor, como el de todo el personal médico en México, Tomó mayor relevancia durante el complicado periodo que estamos pasando a causa del COVID-19. Una enfermedad que nos ha sacudido como sociedad, pero usted ustedes nos ha fortalecido en su vocación y su don de servicio. No dudo que han tenido momentos de flaqueza o debilidad y más cuando no han podido ver a su familia por cuestiones de trabajo, pero eso siempre lo hemos dicho. En Puerto Vallarta tenemos Ángeles de la Guarda. No lleva alas, pero sí un gran corazón que lo tienen todos ustedes que hoy no lo demuestran. Por eso, el inicio de la colecta para la Cruz Roja de este año tiene un gran significado. Hemos vivido meses muy complicados desde marzo del 2020, en los cuales hay tres temas en los que centramos nuestra atención. Inicialmente la salud y la solidaridad. Hoy tenemos enfrente, por cierto, una reactivación económica responsable en la que todos estamos juntos trabajando. Son muchas las historias donde el heroísmo de la Cruz Roja se hace presente. Para salvar una vida no importa si es de día o de noche, no importa el clima, no importa el peligro, siempre ustedes están ahí al servicio de las y los vallardenses. Por eso... Amigas y amigos, entendemos que son momentos económicos difíciles para todos, pero también es momento de hacer un esfuerzo para ayudar. Ninguno de nosotros sabemos si lo vamos a necesitar un, algún día. Y hoy quiero recordar y recordarles que hace unos días en esta ciudad portuaria un ciudadano eh, valiente, un ciudadano... Eh, eh, con una actitud heroica, salvó una vida de una persona. Quiero mencionar el nombre en este marco porque es necesario recordarlo, porque nos deja un gran mensaje. César Guadalupe Chávez Medrano, quien hace días conmovió a cientos de vallartenses, los conmovió a todos, por una acción heroica de salvar una vida y perderla de él en este, en este proceso. Entonces, ¿qué mensaje nos deja? El mensaje de ayudarnos los unos a los otros, de siempre ayudarnos como la gran familia que hacemos como ciudadanos. Hoy el mensaje llega en un momento en el que todos tenemos que hacer equipo por salir adelante, en el que todos tenemos que ponernos nuestro granito de arena para poder ayudar a quienes más lo necesitan. Ese es el mensaje que nos deja César y creo que es importante que hoy en este barco lo remarquemos y digamos es momento de ayudarnos los unos a los otros. Eh, también quiero hacer un reconocimiento a miles de ciudadanos que año con año apoyan esta nueva institución, porque son ejemplo de lo que significa solidaridad y esa misma palabra que esperemos llegue a todos los sectores sociales para seguir apoyando esta gran causa humanitaria. El objetivo no es simple, que tengan recursos. Suficientes, eh, eh, suficientes para capacitación infraestructura equipamiento y puedan seguir curando heridas y atendiendo a las y los vallartenses en los momentos más difíciles y les digo a todos los vallartenses es justo que podamos ayudar es justo ayudarles porque ellos siempre nos ayudan finalizo con una frase eh, de Martín Luther King, que me apasiona mucho. Si ayudo a una sola persona a tener esperanza, no habré vivido en vano. Ayudémonos, ayudemos a la Cruz Roja, a tener esperanza y a decir que juntos vamos a salir adelante. De mi parte es todo y seguiremos impulsando el pueblo que queremos. Muchísimas gracias. Muy bien amigos, pues con estas palabras nos despedimos, agradecemos a todos su atención a esta transmisión especial a través de Radio Switch, por supuesto como medio propositivo, estaremos informando de los puntos de recaudación de los fondos, de los recursos, para que ustedes también participen. Nos despedimos a través de Radio Switch. Gracias.